Posible porque otros que vivimos De esto, no lo hacemos de hobby Esto es todo un trabajo, y un trabajo serio Y con responsabilidad que hacemos eh, Cada día, entonces eh, Para que no nos falte respeto a nosotros Hágalo bien, y de esa forma nosotros También vamos a reconocer el trabajo Que estén haciendo eh, eh, Los comunicadores emergentes Por decir, eh, un título Bueno, ahí estuvo eh, el deporte Vamos entonces Señor director, mira, me gustó mucho antes de y voy a comentarlo lo que hizo el nuevo presidente de la sala capitular de, de la alcaldía de aquí de San Francisco eh, de Macorís, porque él dice cito, de que se van a quitar los bufes. Voy a decir exactamente. Eh, lo que él como presidente de la Sala Capitular, me refiero al joven Ariel Marte Santos, dice que ya los bufés quedan suspendidos y otros gastos que incurrían los regidores en cada sección, comprometiéndose que solo sirva, se sirva café, agua y menta Excelente medida. Ojalá, como yo digo, el COVID-19 va a bueno Ojalá, eh, no tuve el placer de conocerlo, el presidente de la sala capitular, personalmente, si lo he visto en los medios, pero ojalá sea así y que se le dé seguimiento a eso. Porque estamos hablando, señores, de un buffet por barato que se salen 500 pesos. Y cuando dice 500 por 20, más o menos, que pedían ahí, estamos hablando de 20 por 500, estamos hablando de 10 mil pesos cada sección. Imagínate tú, al mes estamos hablando de 40 mil pesos. Innecesario. O sea que eh, muchas felicitaciones al a presidente de la sala capitular, eh, Adilmar Santos. Eh, Veloz, Eddie Muñoz está revelado. Edith Muñoz, quien. Perteneció en su momento a varios eh, organismos populares y estudiantiles eh, ya se graduó de derecho, pero sigue activo y, y, y se agregó con las autoridades y con los datos que está dando el Ministro de Salud Pública así que señor director, vamos con la imagen número uno, para escuchar estas declaraciones de Eddie eh, Muñoz cuando usted la tenga lista, por favor ...emplazar al ministro de Salud Pública, ya que este pueblo, según él, en los últimos tres, cuatro, cinco boletines, no hay un solo fallecido en San Francisco ni en la provincia de Duarte. Y lo estamos emplazando para que nos explique a este pueblo de qué murió el pasado domingo el joven Jesús Esteban Enríquez, con lo cual se pagó, se pagó más de 2 millones de pesos en un centro privado de aquí, de la ciudad. Que le, que le expliquen a este pueblo de qué murió un vecino nuestro, Radamés Paulino Tejada, que murió también del COVID-19 y no fue incluido en, el, en ninguno de los boletines emitidos por el Ministro de Salud. Y hoy, el hermano de ese señor, de ese señor, también salió positivo del COVID-19. También salió positivo del COVID-19. El padre de ese señor, que tiene más de 100 años y todavía están en su casa, y el ministro de educación, de salud pública, ni las autoridades de este pueblo han venido a intervenir a esa familia. Nosotros estamos emplazando porque no se puede combatir el COVID-19 con mentira, Porque el pueblo de San Francisco de Macorís, fruto de que no hay autoridades en este pueblo, ha vuelto a la normalidad. Aquí todo está normal en este pueblo. Y aquí hay decenas y decenas o cientos de contagiados. Sin embargo, se le está mintiendo, se le está ocultando. No sabemos con qué razón, con qué motivo, porque eso es lo que va a producir que se sigan infectando más y más personas en este glorioso y combativo pueblo de San Francisco de Macorís. Así es que, señor ministro, autoridades están emplazadas para que le digan a este pueblo de qué están muriendo nuestros vecinos, nuestros amigos, los ancianos, las persona de este pueblo, y se le están ocultando la realidad. No sabemos con qué fines, pero siguen muriendo en este pueblo personas de COVID-19 y siguen siendo ocultadas por las autoridades de este gobierno Bueno, vamos vamos a entrar, ahí está eh, Edi Muñoz eh, mucha gente está totalmente eh, en la misma sintonía, de hecho eh, yo quiero compartir, señor director eh, el video eh, que le acabo de enviar eh, o WhatsApp, eh, le acabo de enviar un video, no sé si le llegó, pero sí, déjame ver si le llegó, eh, porque ayer estuvimos participando en la rueda de prensa de, eh, que hace el ministro y precisamente le quisimos abordar dos puntos eh, importantes, quizá la gente no lo tenía eh, muy refrescado, el primero es eh, Maris Lady que la OPS la Organización Panamericana de la Salud eh, decía que Haití eh, por el tema de el sistema de salud muy precario que tiene y, y de la población que tiene y la pobreza además eh, esto es eh, todo esto junto pues eh, podía estallar en Una pandemia, eh, o sea, el virus golpear en medio de esta pandemia bastante fuerte. Entonces nosotros somos hermanos, vecinos, amiguitos de Haití. Y le preguntaba al ministro, porque él dijo que desde enero tiene todas las medidas, todas las cosas, o sea, tipo está yo le pregunté qué, qué va a pasar con Haití, cuáles se están tomando. E incluso se hizo viral eh, los diferentes medios a nivel nacional se hicieron un eco de las respuestas que nos dio el ministro. Al mismo tiempo le hablamos de aquí, de la provincia de Duarte, sobre el tema de, de, de, de esos datos que él da. Lo mismo que decía eh, eh, nuestro amigo que presentó la declaración Quejándose, Edi Muñoz. Y precisamente quiero compartir con ustedes cuando le hice la pregunta y la respuesta que no dio. Así que vamos a empezar, señor director, con este video que fue en el día de hoy. Bueno, previo a comenzar el, el, el programa. En las mejores condiciones sanitarias. Gracias. Continuamos con Roberto Neris. Adelante. Sí, buenos días, gracias. Eh, buenos días a todos los colegas, compañeros y a los televidentes. Roberto Neris, eh, de Telenor, San Francisco de Macorís, el programa El Toque del Mediodía. Señor ministro, usted acaba de decir de que tiene un plan de enero sobre esta pandemia, un plan de salud. Sobre Haití, está dentro de... Porque eh, la Organización Panamericana de la Salud acaba de decir que lo que eh, se prolonga o lo que se vaticina en Haití no es muy halagüeño sobre el caso del COVID. Y eh, sobre la provincia de Duarte, vemos que desde el boletín número 38 al boletín número 48, solamente vemos unas 93 personas nuevas contagiadas. Esto es proporcional a la cantidad de pruebas que se están haciendo, tomando en cuenta de que tenemos dos semanas esperando que lleguen las pruebas rápidas. Y esto no es muy bueno porque la población, como aquí en la provincia de Duarte y en el resto del país, están saliendo, a pesar de que estamos todavía en cuarentena y en estado de emergencia, están saliendo y cada día más salen con menos protección. Eh, me, no imaginamos, sobre un sondeo que hicimos, que es porque las personas se entienden que hay menos casos, hay menos fallecidos, entonces esto provoca que...